pero que también lo hacemos obviamente acompañada de eh, esos hombres maravillosos también que están a nuestro lado por el beneficio de las mujeres en el mundo. Eh, a Lorena Flores, por favor, Lorena, sí, por favor, por acá. La multiplica todos los días y qué mejor embajadora que tú que trabajas tanto con las mujeres durante tantos años. En ambas. Y por favor también la representante de la movimiento de propósito eh, de construcción de red de mujeres para hacer el Seguimiento y acompañamiento por parte de la Fundación del... de, de, de los Escenarios de Mujeres. Sabemos que le queda difícil subir al escenario porque el público lo aclama. Uh -huh. Uh -huh. Pero efectivos. Y que tendremos grandes resultados eh, cuando realicemos el Congreso y seguiremos trabajando por el mundo en este propósito. Y... Qué gusto compartir con mujeres tan importantes, tan valiosas, tan trabajadoras de sus municipios, de sus lugares, estar aquí con ustedes es un gran honor, ser parte de este equipo es un gran honor, vamos a hacer muchas cosas, hay mucho por hacer las mujeres este, en cuestión de equidad, de violencia de género, de adicciones, de muchas cosas, empoderamiento y vamos a trabajar con ello para que las mujeres empoderadas puedan lograr la paz que tanto anhelan. Agradecemos primeramente a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en este lugar, eh, una invitación que nace en la Fundación El Sol, hacia la Fundación Miranda Somos Todos del municipio del Cauca y donde nosotros los jóvenes eh, hemos querido levantar por medio de esta fundación eh, una voz por, por todas aquellas personas que han sido afectadas por el conflicto armado, lo que son milicias urbanas, paramilitares y eh, lo que era la distinta FARC. Eh, gracias a Dios estamos aquí, eh, por medio de proyectos y, y muchas cosas hemos podido estar en este lugar Donde podemos compartir espacios de paz, eh, donde podemos participar de un conversatorio como este Donde nos podemos llevar una idea muy grande y seguir llevando esa antorcha Que nos insta a seguir luchando por todas nuestras juventudes, por todos nuestros ancianos Y esos niños que siguen creciendo en estos territorios Estoy representando a los campesinos del Bajo Cauca a la gente que necesita también hacer paz desde otros escenarios como es la economía campesina y como es la educación que tanto hace falta eh, en todas estas regiones del país, especialmente en las regiones golpeadas por la violencia como es nuestra región y muchas regiones del país. Quiero... Agradecer mucho que me hayan invitado y pues Medellín está precioso. Siempre he tenido curiosidad de la historia de Medellín, de Colombia y más que nada me deja impresionado con todo lo que ha pasado en Medellín y aún así ha salido adelante y es de las ciudades más bonitas que he visitado y que he visto. Vengo invitado aquí a este conversatorio para el Congreso Mundial de Líderes de la Paz.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 ...participan, para que vengan, para que cuenten esto, lo reproduzcamos... ...y desde Medellín, desde Antioquia, desde Colombia... ...hagamos realmente una acción para llamar hacia la cultura... ...hacia el respeto y a la convivencia pacífica, llamar hacia la paz. Pues ya lo han dicho mis compañeros, soy la representante legal de la Fundación Miranda... ...somos todos, soy psicóloga social, soy licenciada en ciencias naturales... ...física y química, eh, desde muy temprana edad he estado muy cercana a la política... Y eh, creé mi fundación porque estoy completamente segura que desde allí y desde el inicio de nuestro sueño, nuestro municipio y nuestros amigos de los municipios avenidaños, eh, vamos a crear desde allí la paz. Por eso el lema de nuestra fundación es Fundación Miranda Somos Todos, Fundación para la Paz, porque queremos desde allí. Crear todos los vínculos para que nuestros jóvenes de nuestro departamento y nuestros niños y nuestras madres eh, conozcan y sepan que la paz, como lo decía nuestro amigo eh, mexicano, viene desde adentro, nuestro amigo Buenavente, que nos, nos vamos enamorados de él. Las adicciones son una manera de estar privados de la libertad. Y obviamente que me comprometo a que el retorno a la libertad en todo lo que pueda servir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 Son los motivos que nos hacen para seguir nosotros trabajando, no solo por la comunidad, sino más por las mujeres Muchas gracias, doctora Sol, por este evento tan lindo. Muchas gracias. Dios la bendiga. Lo único que quiero decirle, el resumen es que cuenten con nosotros para todo lo que se pueda hacer por cada uno de ustedes. Muchas gracias. He venido con conocimientos y ponencias sobre la paz, pero me voy con mucho más. Mucho más enriquecimiento por, por todos los lo que pusieron mis compañeros y por los testimonios de vida que he escuchado. Formamos una cadena, una cadena fuerte. Juntos, unidos, venceremos. El encuentro de hoy consiste en un encuentro de líderes mundiales que vienen a, a participar, su manera de desarrollar la paz en cada una de las entidades del mundo y de los cuales estamos aprendiendo cosas de diferentes regiones, condiciones, que nos alimentan para tratar de ver con más rapidez los problemas principalmente de lo que andamos buscando, que es la paz. Con estos escenarios nosotros podemos...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 yo quiero resaltar las cinco damas que tengo acá, quiero que visualen el escenario, porque son la muestra del arte y la cultura que la Fundación sí lleva al ejercicio, a la práctica, y que lo estamos haciendo. Ellas son... Nosotros, la Fundación, tenemos 17 grupos de danza folclórica de adultos mayores en diferentes sitios, no solo de Medellín, porque estos grupos están conformados por adultos mayores que vienen de diferentes regiones de todo el país. Entonces, les pedimos a ellas que nos acompañen acá y ahorita nos van a a trabajar en la cultura nosotros en este programa estoy sin palabras, sin embargo quiero regalarle a la doctora Sol un acróstico que le compuse ahora en el break Sol Mario Valencia Sol, osada para luchar por un mundo en paz actuando para robarle a la guerra yugo desigual valiente, mujer humana, amorosa, leal eres luz e inspiración a cada inspiración nacida para provocar el cambio insistes en que el sueño del amor universal sea una realidad muchas gracias dentro de mi filosofía personal creo muchas cosas primero que todo creo en Dios nuestro Señor Jesucristo Padre y Espíritu Santo amigo. y aparte de él creo muchas cosas que muchas personas de pronto no entienden inclusive muy cercanas a mí hace muchos años cuando eligieron mi nombre, mi madre Escogió un nombre que no era solo Era Magali Siquiera me lo cambiaron. Mi padre no hacía nada que el padre Tiberio no le dijera que podía hacer. Él lo guió en todo. Y el padre, cuando fueron a echar el agüita, dijo, sé todo esto porque mi psicoanálisis nos pone tareas. Escuchar nuestro origen, buscar origen de mi nombre. Le pregunté a mi madre y ella me contó la anécdota. Y decía que cuando el padre le escuchó el nombre, le dijo, lo que es ese nombre tan feo, ese nombre para esta niña no puede ser. Mi padre, pues, en esa época, nací un poquito como él, ya cambiaba mucho. Con los, los ojitos claros que tenía él, y el cabello me rubio. Ahorita me lo subo con la tintura, ¿verdad? Normalmente era muy rubio. Y que le dijo, no, no tenemos un nombre, los padres no nos no acordaban de ningún nombre. Y mi papá dice: Como cosa rara, no tibere, pon el nombre tú, escoge el nombre que tú quieras para la niña. Y que se quedó mirando: Es que mira esta niña, mira como brilla ese cabellito, mira, es que parece un sol. Sol, sol, mar. ¿Te gusta verlo? Ah, no hágale. Y que echando la jarrita con el agua dijo: Sol, sol, sol, mar. Pero esta niña tiene que dar huella en el mundo. No hay nadie más fuerte que todos juntos. Yo le agradezco mucho a la Fundación Sol a través de ProLibertad y Derechos Humanos como presidente, que nos haya invitado a este congreso y que vamos a multiplicar tanto nuestra organización como todas las que vinieron a este hermoso, precioso y valioso congreso, todas y cada una de las experiencias que vivimos y las maneras de solucionar y de promover la paz en el mundo. Yo felicito enormemente a la presidenta Sol María para que, no deje de hacer y seguir haciendo este tipo de eventos aquí en Colombia tan necesarios. Esta, esta semana estuvimos en el municipio de Bello, un municipio con altos índices de violencia, pero con la colaboración de los ciudadanos, con la colaboración de las organizaciones y de los líderes sociales, creo que podemos hacer un Bello, Bello. Pues primeramente, eh, lo que yo toqué en el tema fue sobre la obstaculización que tienen algunas personas, más que nada los, la, la gente adulta que a veces no pueden comprender como las decisiones que están tomando los jóvenes y todos los gustos que están tomando ahorita. Sí, estamos ante una generación que es un poco complicado, un poco rara, pero pues no hay que espantarnos, es el simple desarrollo y el simple cambio generacional que estamos viviendo y el desarrollo siempre tiene que ver con, con cosas nuevas, cosas buenas y la obstaculización de esta solo va a traer violencia. Es, es necesario dejar de obstaculizar todo el desarrollo que tienen los jóvenes y todas las ideologías que con ellas traen. Nosotros desde el Congreso esperamos hacer un llamado a la reflexión, al pensar, al analizar, al conversar, al proponer para que hagamos paz. La paz la construimos de to todos, de todos, por todos y para todos. Y es de eso.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 Te gira por las regiones, nuestra plataforma de contenidos que está presente en las diferentes regiones del país. Te de gira por las regiones, conociendo el desarrollo y el potencial de nuestros territorios.